Pablo Moratinos es un consultor de marketing especial, especializado en analítica digital. Y esto que queda así como muy rimbombante no es nada comparado con lo que en realidad es Pablo. Pablo. Es una bellísima persona, un amigo, alguien siempre dispuesto a ayudar y además un, todo un maestro. Yo he visto ya unas cuantas ponencias de él y la verdad es que es para disfrutarlo. Así que, sin más, le doy el paso. Un fuerte aplauso para Pablo Moratinos. Muchas gracias, Santi. Claro, Bueno, voy a girar así un poquito el portátil para verme yo también. Eh, la verdad es que en este escenario no sé si daros una charla de analítica digital o cantaros un cuplé o alguna cosa así, no lo tengo muy claro. Voy a compartir con vosotros una frase que es probable que algunos la hayáis oído, la hayáis leído alguna vez. ¿Os suena? Levantad la mano, por favor, los no es que alguna vez habéis... ¡Wow! Mucha gente. Qué original, ¿eh? Abrir con esto. Tengo una sorpresa, tengo una sorpresa. moratino bueno, no siempre se guarda algo ahí. Eh, esta frase... Eh, mmm, mucha gente se la apropia, por decirlo de alguna manera, porque no se menciona al autor original. El autor original de esta frase fue William Thompson que fue un físico y matemático del siglo XIX. Nada más y nada menos, ¿eh? finales del siglo XIX. Y en realidad es un extracto de una frase, eh, o de tres frases, un concepto bastante más amplio, que es este. Lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, y lo que no se mejora se degrada siempre. Es decir, ese dicho de cuando algo funcione no lo toques, no vale, porque lo que eh, no se mejora se degrada siempre. William Thompson, eh, conocido como Lord Kelvin, fue el creador de la escala de temperaturas Kelvin, nada más y nada menos. Como podéis imaginar, una persona muy, muy inteligente, que no evitó eh, cometer algunos errores de predicciones, eh, como por ejemplo, por cierto, luego volveremos de nuevo a esto, fijaros en define, mide, mejora, porque son tres conceptos muy importantes hoy, pero como os decía, no siempre acertó en sus predicciones. Estas son otras eh, otros comentarios técnicos científicos que hizo Lord Kelvin a finales del siglo XIX. Eh, yo diría que no acertó demasiado con estas tres eh, expresiones. Mirad, ¿por qué he decidido hablar de analítica digital? ¿Por qué he decidido hablar de eh, negocios conducidos por datos? Bueno, por un tema puramente estadístico de rentabilidad. Las organizaciones basadas en datos, es decir, los negocios basados en datos... ...tienen 23 veces más probabilidades de adquirir clientes. 23 veces más probabilidades de adquirir clientes que aquellos que no se conducen por datos. Sois 23 veces más potentes como negocios cuando os basáis en datos para tomar las decisiones... ...que cuando no lo hacéis. Seis veces más en retención de clientes, esto es brutal el concepto también... ...y 19 veces más posibilidades de ser rentables... Solo por tomar vuestras decisiones basadas en datos. Yo creo que merece la pena empezar a plantearse esta posibilidad, ¿no? de, de tomar las decisiones basadas en datos. ¿Cómo y qué debe medir un e-commerce? Y ahora aquí es cuando el típico consultor de marketing eh, hace la típica respuesta que a todos nos irrita mogollón, que es el depende, ¿verdad? ¿Eh? Esta respuesta de troll de marketing. Yo me comprometo a, en todo lo que va a pasar a partir de la charla no volver a utilizar la respuesta depende y a mojarme siempre en todas las respuestas que os vaya a dar. Y luego, cuando se acabe la charla, yo otra vez volveré a utilizar el Depende para no mojarme, ¿vale? Pero durante lo que nos queda de charla, me comprometo a daros respuestas concretas, incluso en la tanda de preguntas, si es posible. ¿Dónde está nuestro e-commerce? ¿Dónde está el e-commerce que queremos analizar? Y cuando digo dónde, casi casi en realidad me estoy refiriendo a cuándo está. En toda, fase, en toda la evolución de un negocio tenemos cuatro situaciones. La primera de ellas es cuando necesitamos captar clientes, ¿no? normalmente en la fase de lanzamiento de un negocio. No tenemos todavía tráfico en el sitio y, por tanto, nadie puede comprar. Un sitio que nadie conoce no puede vender. Hay una segunda situación que es la de ya tengo cierto tráfico, pero ahora tengo que convertir ese tráfico en clientes. ¿vale? Esto es un momento muy importante, es el momento de la conversión, que es una palabra muy interesante y va a girar mucho la charla alrededor de ella. A continuación tengo una tercera fase en la que hablo sobre la fidelidad. Es decir, no solamente quiero que una persona compre, sino que vuelva a comprar más a menudo. Había una campaña muy interesante de McDonald's en este sentido que decía, no queremos que vengas, queremos que vuelvas. Me parece muy bonito. Y finalmente, una cuarta fase que es la de eh, recomendación, que es cuando tus clientes hablan tan bien de ti que casi no necesitas realizar acciones comerciales de marketing, ¿no? porque la gente está vendiendo por ti. En el mundo del marketing solemos tratar de concentrar todo esto que acabo de comentar en el típico embudo de conversión, eh, estrategia de saída, de, eh, captación, llamada de atención, eh, llamada a la acción, todo eso. Normalmente en un e-commerce, que tendemos a simplificarlo un poco todo, un embudo de conversión de este tipo se transforma en uno un poquito más simple, que podríamos reducirlo en... Usuario llega a la lista de productos. Una lista de productos es una página en la que hay una selección de todo el catálogo que tenemos. Habitualmente esto en, las, eh, en el tráfico por internet es usuario que busca en Google, se le ofrece un resultado que en el que aparece una categoría de mi negocio, llega a la categoría de WooCommerce, lleve el listado de productos de esa categoría. ¿no? El archive sería de, de una categoría de WooCommerce. A partir de ahí navega hacia la página de producto. Los técnicos a esto le llaman el PDP, que mola mucho. La otra sería la LDP. Eh, cuando llega a la página de producto, lo que hace o lo que esperamos que haga es que añada al carrito, vaya al carrito a verlo, inicie el checkout y termine comprando. ¿no? evidentemente, cuando estamos trabajando en, en estrategias de eh, optimización de la conversión, de mejorar lo que están haciendo los usuarios en el sitio, su experiencia, solemos dividir el carrito incluso en una serie de pasos, dependiendo de los pasitos que tengamos nosotros en el checkout. ¿De acuerdo? Esto es muy habitual. En todo este proceso, ¿cuál es la métrica más importante? Y os voy a dar una sorpresa porque aquí nadie se lo espera esto. La métrica más importante de un e-commerce es la rentabilidad. Dejaros de rollos, no hace falta ser analista digital, no hace falta saber nada. O sea, si el negocio no gana dinero, cerramos. Eso es así, esta es la métrica que más me importa. Todo lo demás no son más que caminos que nos llevan aquí, a la rentabilidad. Simplemente, ¿cuánto dinero genera mi negocio? ¿Cuánto dinero me cuesta tenerlo abierto? Y ese margen que me queda es lo que justifica que el negocio exista o que no. Punto. El problema que tenemos con esta métrica es que es tan general que no nos permite tomar decisiones de negocio. Acordaros de lo que decía Lord Kelvin, no había que definir, medir, optimizar. Nosotros definimos una métrica que nos ayuda a tomar decisiones, la medimos y mejoramos. ¿Qué podemos medir para ir avanzando en ese camino que estábamos comentando? Bueno, pues el porcentaje de conversión para mí es una métrica mágica. Es una métrica muy sencilla que lo que hace es dividir el número de ventas entre el número de sesiones, es decir, de visitas, por decirlo de una manera muy, muy poco precisa, pero para que todo el mundo me entienda, el número de visitas que recibe mi página web, y eso lo multiplicamos por 100 para tener un valor en tanto por ciento. Es un valor que sea un poco más manejable que una, que una unidad con, con, con muchos decimales. ¿no? Hay usuarios, o perdón, hay e-commerce eh, e donde merece más la pena, en lugar del número de sesiones, utilizarlo por el número de usuarios, pero depende un poco de la frecuencia de compra, esto es un factor que depende un poco ya de cada negocio. Por ejemplo, un 1,5% de conversión, ¿qué significa? Bueno, pues significa que tengo que vender o tengo que recibir 2,000 sesiones de usuarios para conseguir 30 ventas, ¿vale? 30 entre 2,000 por 100, ¿vale? Entre 2,000, eso es. Esto sería un 1,5% de conversión. ¿Cómo mide la gente su porcentaje de conversión? Vale, yo tengo un e-commerce y quiero conocer mi, mi, mi conversión. ¿Cómo lo puedo medir? Pues el 98% de los e-commerce de España lo miden con Google Analytics. Eh, Pablo, a mí es que Google Analytics no me gusta porque espía a los usuarios. Perfecto, utiliza otra herramienta. No hay ningún problema, utiliza la que tú quieras. Simplemente te digo que el 98% de los e-commerce utiliza Google Analytics, estén equivocados o no. Es lo que hacen, ¿vale? Esto es un hecho. En Google Analytics tenemos algunos eh, informes, como por ejemplo este informe de exploración, donde lo que puedo analizar es mi embudo de conversión en su sistema o en su modelo más simple. Aquí podéis ver, amplío un poquito el espacio donde aparece la información. En, en tabla, donde podemos ver todas las sesiones que recibe mi sitio, en este caso 71.000 sesiones en el periodo analizado, la cantidad de gente que ve un producto, una ficha de producto, el view item, add to cart, la cantidad de gente que lo añade al carrito, y el purchase o la compra. Y aquí lo que vemos es que tenemos un 2,3% de conversión. Es decir, de esos 71.000 eh, sesiones que he recibido, he recibido en mi web, 1.647 sesiones han terminado en compra. 2,3%. Tasa de conversión, ¿eh? Importante esta métrica. ¿Tiene sentido una métrica como la tasa de conversión tan global? Y digo tan global porque fijaros que estoy hablando del porcentaje de conversión en todas las sesiones que llegan a mi sitio, independientemente de dónde vengan, de qué país, de qué canal, qué tipo de usuarios, si son hombres, si son mujeres, la hora del día… Pf, hay muchos parámetros ahí, ¿no? Pues no. No tiene sentido hablar de ello globalmente, aunque es verdad que es una referencia muy sencilla de entender y que me puede servir como una pista. Pero tenemos que empezar a profundizar en este concepto para poder extraer información de negocio útil. Siempre hay que segmentar para extraer conclusiones de una métrica, poder eh, sacar ideas. En este caso, aunque aquí no, no creo que lo podáis ver desde muy atrás, lo que estamos viendo es dentro de la conversión de mi negocio, la estoy segmentando por dispositivo, escritorio. Tablet y móvil, y puedo comprobar que tengo un 7,8% en escritorio, un 2,2% en móvil y un 1% en tablet. Fijaros qué diferencia. En escritorio es siete veces mayor la conversión que en tablet. Mirad qué importante es conocer esa información para que cuando yo vaya a trabajar en mejorar el porcentaje de conversión de mi sistema, centrarme, por ejemplo, en las versiones de tablet o móvil, porque la de escritorio está convirtiendo muchísimo mejor. Eso ya me está reduciendo un montón de trabajo. Céntrate en la versión mobile. La versión en escritorio está convirtiendo ya de, de manera natural mucho mejor que las otras. Es decir, trabajo menos, ahorro dinero, gano más dinero. Si yo no hubiera metido esto en mi presentación, al terminar la charla, alguien habría levantado la mano y me habría dicho, Pablo, ¿cuál es una buena tasa de conversión? Yo tengo tanto, ¿es bueno o es malo? Tengo una respuesta que llevo años diciendo que es eh, buena si es mejor que el mes pasado. Es decir, la tasa de conversión es un valor que va evolucionando a lo largo del tiempo. Si el mes pasado tuviste un 1, un 2, un 3% y ahora tienes el doble, pues muy bien. El problema es que, como referencia para todos, os gusta hacer un poco de benchmark, un poquito de comparación con otros negocios. Y eso es lo que me comprometo a daros hoy. Conversión media de e-commerce en España en el año 2021. ¿Alguien se anima a dar un valor? Venga. 4, 3... 2, uh, 1, 0,5. Julio, 2, 1,29%. Ha subido, ¿eh? Ha subido. En el año 2020 teníamos 1,20. Y estamos hablando de año 2021, todavía en pandemia. ¿eh? Cuando tengamos los datos, esto es un informe anual, eh, abajo tenéis la fuente. Yo siempre que os dé un dato va a aparecer la fuente. Cuando comparta la presentación tendréis enlaces a todas las fuentes para que contrastéis la información. ¿eh? No, no se le inventamos latinos. Estudio Anual de Conversión en Negocios Digitales 2002 de Fla 101, ¿eh? una de las mayores agencias de, de optimización de la conversión en España. 1,29%. Esto quiere decir que por cada 100 sesiones que se generan en el sitio, menos de dos terminan en compra. Como os he dicho, la tasa de conversión hay que segmentarla para poder empezar a sacar información útil. En este caso, por canales. Y aquí empieza ya el cachondeo. Mirad qué interesante. Cada canal de captación tiene un porcentaje de conversión muy distinto, destacando el canal Referral, que son enlaces de otros sitios web que tienen un 5,4%, y vemos que el display, la publicidad en banners, tiene solo un 0,44%. Fijaros qué diferencia 5,41 a 0,44. Vamos a hacer una cosa. Vamos durante un momento, vamos a olvidarnos del Referral. Luego os explico por qué. Descartamos el Referral y vemos que tenemos tráfico directo 1,65%, gente que sabe mi URL o la tienen favoritos, entonces, digamos que son compradores, pero que son como muy fans de la marca. Y el email, 2,81%. La gente que nos llega a través del tráfico de email, normalmente newsletters, en el caso de un e e-commerce, boletines de suscripción, convierte mucho mejor que ningún otro canal. ¿Esto por qué es? Pues porque el del email es alguien que se ha suscrito y ha mostrado cierto interés y probablemente ya te compró antes. Es natural. Luego volvemos sobre este punto. ¿Por qué descartaba referral? Bueno, pues esto es un tema técnico. Mucha gente no ha eh, configurado su sistema de analítica para excluir algunos dominios que son, por ejemplo, los de la pasarela de pago. Cuando el usuario está en el checkout, check va a pagar, le lleva a una plataforma externa y luego vuelve de la plataforma al sitio. Si nosotros no estamos diciendo que excluya esa URL de la pasarela de pago, para la web es como si tú hubieras venido de fuera a tu sitio. Es decir, un tráfico de un enlace. Pero no es un enlace, es la pasarela de pago. ¿Vale? entonces Ese dato está muy sucio y no sabemos hasta qué punto es real. ¿vale? Aunque en principio yo sospecho que sería bastante alto ¿eh? porque las recomendaciones siempre funcionan muy bien. Vamos a profundizar todavía un poco más. Conversión media por tipo de usuario. Usuario nuevo 0,74%, usuario recurrente 2,32%. ¡Wow! El triple, 211% más. Fijaros qué importante es trabajar con clientes que ya nos conocen frente a clientes nuevos. Esto es algo que todo el mundo más o menos se lo huele incluso aunque no tenga datos. Es más fácil venderle a alguien que te conoce que a alguien que no te conoce. Punto. ¿Cuánto más fácil? 211%. El triple más. Qué importante, ¿eh? Atacar a la gente que ya conocemos. Y ahora sí que os voy a dar información ya realmente potente. Bueno, yo no. Os la da Ricardo Tallar en el FLA 101. Desde ahí podéis descargar el informe y entrar a profundizar mucho más en el enlace que os comentaba antes que aparece en el pie. Conversión media por sector y dispositivo. Conversión global, es decir, la media, escritorio, mobile, tablet. Y vemos que, por ejemplo, en food delivery, comida a domicilio, tenemos un 15,88%. Esto nos rompe totalmente las medias. ¿vale? Pero luego, por debajo de eso, tenemos, por ejemplo, para farmacia 2,46, ferretería y jardinería 4,16. Luego podéis ir viendo por dispositivos, al loro aquí. ¿Eh? Food delivery en, en desktop, 31%. Claro, cuando entras en una tienda de comida a domicilio, lo que quieres es comida a domicilio. O sea, vas a pedir sí o sí. ¿Eh? Está muy claro. Normalmente, además, seguramente es tráfico directo, porque ya no sabemos la URL, todo eso. ¿Qué hago yo si tengo un e-commerce? Yo vengo aquí, busco la media de mi sector, digo, pues mira, yo tengo un e-commerce de hogar y decoración, 0,69%. Te va a costar vender, ¿eh? Con el tráfico ahí. Vale, pues la media mía en desktop debería rondar el 1,72, en mobile 0,42, en tablet 0,67... Y si tengo una disparidad muy grande, o lo estoy haciendo mucho mejor que la media o lo estoy haciendo mucho peor que la media. Ya sé que tengo que trabajar en la conversión en mi sitio. Puedo tener muchas cosas que mejorar, pero la conversión es un punto donde ya tengo una referencia muy importante. Por día de la semana, y esto es algo que igual a la gente a veces no se le ocurre estudiar, pero comprobamos que los miércoles se vende mucho más con el mismo tráfico que los sábados y domingos, que esto es algo que ya nos lo podíamos imaginar. Evidentemente, de nuevo, dependerá del sector. En comida a domicilio, probablemente los fines de semana se venda más. Bueno, ya lo veríamos está viendo Y otro detalle interesante, eterna discusión del mundo de, de la gente que vive el mundo del e-commerce, e que es, ¿cuántos pasos es mejor que tenga mi checkout? ¿Es mejor que meta la informa, toda la información el usuario en una misma pantalla y luego pague? ¿O que le vayamos pidiendo la información un poquito a poco para que no se asuste, para que no se aturulle? Bueno, pues resulta que los carritos con tres pasos, perdón, los checkouts con tres pasos, convierten un poquito mejor que todos los demás. Aunque en realidad tampoco hay mucha diferencia entre tener dos o tener cuatro pasos. Sin embargo, el carrito, perdón, el checkout, de un solo paso, que hubo una época que fue muy famoso es el, peor, el que peor convierte de todos, 0.97. ¿Por qué? Pues el problema es que en todos estos estudios y experimentos que hacemos, la mayor parte de las veces nos importa un huevo el por qué. nos importa el qué y tomamos decisiones en base al qué, porque no tenemos mucho tiempo de estudiar, lo que hacemos es cambiar a un checkout que convierta mejor y lo otro, pues bueno, lo vamos eh, lo vamos retirando. ¿vale? Pero probablemente será que a la gente se aturulla teniendo demasiados campos de formulario, le parece que se está pidiendo demasiada información y somos tenemos una cierta inclinación más a, a medida que va pasando el checkout y rellenando la información y bueno, venga, ahora son dos campos. Bueno, pues ahora son tres campos. Bueno, pues nos van convenciendo. Salvo cuando son seis que dices, sí, Nos estamos pasando ya de campos, ¿no? Demasiadas opciones de echarme atrás. Alguien podría preguntarse, muy bien, hemos llegado al momento de la conversión, hemos llegado al momento de la verdad, pero algo ha tenido que pasar. ...por delante para que la gente haya convertido... ...el paso anterior siempre ha sido... ...el cart ¿vale? ¿Cuáles son las medias de cart en España? 5,81% es decir... ...de cada 100 sesiones casi 6... ...añaden un producto al carrito... Esto hay que ver hasta qué punto, depende del sector, quiere de verdad decir que alguien quiere comprar o simplemente está seleccionando una serie de productos que añade al carrito, a veces, incluso varias versiones del mismo producto, para luego en una fase final volver al carrito, eliminar los que no quiere y comprar. Esto probablemente lo hayáis hecho muchos de vosotros. ¿no? Entras, ves varias opciones en Amazon, las añades todas y luego en el carrito ya eliminas. Claro, ese 5,81% ya está recogiendo todos esos Add to Cart que hemos hecho. ¿vale? Entonces es un poco relativo, pero... La media de tu carta en España, pues fijaros cómo de nuevo destaca ferretería, jardín y parafarmacia y luego food delivery, que casi es el mismo, fijaros, 15,99, que el porcentaje de conversión. Añades al carrito y compras sí o sí. Es decir, es un tipo de negocio que se nos va un poco, los datos se nos van un poco de madre, ¿vale? Pero en ferretería, jardín y parafarmacia son muy interesantes. Vamos a ponernos, vamos a ponernos un poco ya eh, chulitos con todo este tema. Métricas pueden ayudarme, además del porcentaje de conversión y la rentabilidad. Quiero aportaros un poquito más de. Eh, a una métrica más poca que podéis elegir. Siete métricas clave que nos van a ayudar en nuestro negocio y que no son las típicas que vais a ver en todos los lados. Rentabilidad, ya hemos comentado, para mí la más importante de todas y en esto no tiene sentido nada. Tasa de conversión, que es lo que está lo más cerca de la rentabilidad porque aprovechas el máximo de los usuarios que ya tienes para que compren. Pero luego, valor medio del pedido. Y eso trabaja un poco en la tercera fase que os comentaba al principio, que es. Eh, tratar de conseguir la máxima rentabilidad con el mismo tráfico que estoy teniendo. ¿Cómo? Que los usuarios compren más o que compren productos más caros. Incrementar la cesta media de la compra. Muy importante saber cuánto se está gastando cada usuario cada vez que hace un pedido. ¿Cómo? Bueno, cuánto eh, dinero he ingresado en ventas en un periodo determinado dividido por el número de ventas que he tenido. Tan sencillo como eso. Yo puedo trabajar en diferentes estrategias de upselling y cross-selling para mejorar esta métrica, para trabajar esta métrica. Upselling, vender productos de mayor gama que, el usuario, que los que el usuario tenía previsto comprar y cross-selling, vender complementos. ¿no? En el caso del cross-selling, compro un móvil, me ofrecen una funda. En el caso del upselling, compro un iPhone 64 GB, pues en vez de eso, un iPhone 128 GB. ¿vale? Trabajar en ese sentido. Frecuencia de compra. De nuevo trabajamos en esta tercera fase. No quiero que vengas, quiero que vuelvas. Quiero que vuelvas muy a menudo para que, de alguna forma, incrementar el dinero que le saco a cada cliente que me compra. ¿vale? Y el coste de adquisición, que esto es un valor muy importante y que muy poca gente tiene en cuenta. ¿Cuánto me cuesta conseguir un cliente? El otro día estaba viendo, mira, se lo comentaba a Carlos ayer, me parece, en la cena, estaba viendo un cliente que estaba generando eh, eh, tráfico a través de Facebook Ads que tenía un ROAS, que es un valor que me permite, me permite evaluar de alguna forma el coste de adquisición, de 0,2, que es muy, muy bajo. Para los que sepáis un poco de lo que estoy hablando, es muy bajo. La idea es la siguiente. Estaba gastándose 12.000 euros en Facebook Ads y estaba generando 9.000 euros de beneficio en el e-commerce. Es decir, estaba palmando 3.000 euros al mes. Una burrada de pasta. Es decir, no solamente no es sacas rentabilidad, sino que estás vendiendo menos que lo que te están costando esos anuncios. El coste de adquisición trata un poco de tomar el control de esas situaciones. ¿vale? ¿Cuánto me cuesta que un cliente me compre? Si tengo el valor de la cesta media de la compra, yo ya sé el margen con el que estoy jugando. Si me está costando 2 euros traer un cliente y cada cliente me genera cinco euros de, de beneficio en ventas, pues ahí ya veo un poco la diferencia que tengo, ¿no? Me permite tomar decisiones. Y valor medio... O valor del ciclo de vida del cliente. ¿Cuánto dinero es capaz de generar un cliente a lo largo de todo un año en mi e-commerce? Y le resto el coste de adquisición, lo que había calculado antes. ¿vale? Ese valor, eso es lo que de alguna forma está indicando cuándo es el peso que tiene en el negocio cada cliente que entra a mi negocio. Evidentemente, el valor este del ciclo de vida es muy superior en los negocios por suscripción mucho más superior que los negocios por compra directa, ¿no? por compra única. Pero es una cosa muy interesante porque me permite, con el mismo volumen, con las mismas campañas y realizando, por ejemplo, acciones de email marketing, conseguir sacar mayor rendimiento a cada cliente de mi negocio a lo largo de todo un año. ¿vale? Sin hacer nada especial, ganar más dinero. Fijaros estas métricas cómo me ayudan en todo eso. Y finalmente, el NPS o satisfacción del cliente. NPS es Net Promoter Score. Es una unidad de medida que me permite saber la probabilidad que tiene un cliente de recomendarme a un amigo o a un familiar suyo? Seguramente muchos de vosotros habréis respondido alguna vez a una encuesta del tipo ¿Qué probabilidad habría de 1 a 10 de que nos recomendaras a tu madre? ¿No? Y tú vas y pones 1, 2, 3, 4 y al final 9 o 10 es lo más probable. En los NPS lo que se hace es que se tiene en cuenta solamente a la gente que eh, vota en, por 9 o 10, que son los promotores, y la gente que está eh, votando por debajo de 7, que son los detractores. Es decir, cuando alguien vota 7 es un detractor, es decir, es alguien que recomendaría a tu competencia en vez de a ti. Pero claro, es que no estoy hablando de que te han votado con un 2 o con un 3, No, no, estamos poniendo una media muy alta. Y luego eliminamos a la gente que ha votado 8 porque es gente que no son ni detractores ni promotores, son neutros. Esos ni siquiera entran en nuestra estadística. Y así podemos saber, de alguna forma podemos intuir la probabilidad que tenemos de mejorar el, el valor del ciclo de vida, de mejorar eh, la frecuencia de compra, de mejorar el valor medio del pedido, porque dependen de esto, dependen de la satisfacción del cliente. Si estos datos son bajos, quiere decir que esto es bajo. Si subo esto, todos estos se incrementan. Están todos relacionados y, por supuesto, la rentabilidad se ve afectada. Están todos unidos. ¿Ya está? ¿Está todo así? No. Vamos sin. Un último detalle. Y esto es una petición especial que me hicieron otro día por Twitter, cuando hablaba de lo que iba a comentaros hoy. <risa> Benditas cookies. Porque todo esto tiene que ver con las cookies. Fijaros que muchos de los detalles que hemos estado hablando tiene que ver con la recurrencia del cliente, con la cantidad, de, con la frecuencia con la que un cliente me está visitando. Para eso tengo que saber quién es el que me está visitando. Y eso solamente lo puedo hacer con una cookie, marcándole con un pequeño fragmento de código en su sitio, en mi sitio para saber cuándo ha vuelto. Por ejemplo, en el caso de la web de Volcan Griñón, nos sobre del evento este, bueno, pues fijaros cómo tengo un banner de cookies abajo. ¿vale? Y he dicho fijaros, porque si no, no se ve. Es uno de los banners de cookies más invisibles que te puedas imaginar. ¿Qué pasa? Que mucha gente navega por el sitio sin aceptar las cookies. Cuando navega por el sitio sin aceptar las cookies, Google Analytics no sabe que hemos estado, no sabe que hemos venido, si compramos varias veces no sabe identificar. Para él serán todo ventas independientes, nunca se asignará a la misma persona. Siempre hay que tratar de utilizar banners de cookies que de alguna forma sean muy visibles para que el usuario se vea invitado a aceptar, ¿vale? Eso sería la ideal. Botón de aceptación, botón de desactivación de las cookies, eh, ajustes para que el usuario pueda eh, hacerlo un poco a su medida, lo que queráis, pero que acepte. ¿No cookies lo data? No, no necesariamente. Tenemos algunos plugins en el Repositorio Oficial de WordPress que no son Google Analytics que nos ayudan a recoger datos sin cookies, y apenas sirven para nada en el caso de un e-commerce. Lo siento, si queréis medir visitas, muy bien, las visitas no sirven prácticamente para nada. Y estos plugins tienen el problema de que resuelven vuestra duda y sobre todo sirven como métricas de vanidad, pero aportan muy poco a un negocio de venta. Porque no pueden medir la recurrencia, porque no están midiendo las conversiones. No te van a estar entregando un dato de conversiones. Y eso es un problema. Lo siento, pero es así. Podéis trabajar con otras herramientas, como por ejemplo eh, Matomo, que ahí lo detallo, que sí que podéis hacer algo más con las conversiones, pero la recurrencia nunca estará siendo eh, perfectamente medida. Acordaros de Lord Kelvin. Define, mide, mejora. Siempre así. Si solamente mides, no sirve absolutamente para nada. Muchas gracias. Me llamo Pablo Boratinos. Soy consultor de marketing y jefe de analítica de datos en Product Hackers. Y si alguna vez queréis comprar un buen libro, está estupendo, me han dicho. Si tenéis alguna pregunta, Julio, no te enfades, ya sé que me he movido mucho. ¿eh? Que te he visto cara de. Muchas gracias, Pablo. No me preguntéis cuál es el, el porcentaje de conversión medio, que ya os lo he dicho. Pablo, me la pregunta. ¿tú, ¿Tú muerdes a la gente que te pregunta? No, al contrario. No, es otro que no muere. De hecho, tengo regalos para, la, para que la gente pregunte. Sí, y los que han visto alguna vez alguna charla mía ya saben lo que es. ¿A ¿Quién quiere llevarse un regalo de Moratinos? Tiene que preguntar, eh. A ver. ¿Quién va a preguntar? Ahí, ahí, ahí. ¿Qué estáis? ¿Esperando a que saque el regalo para preguntarnos, verdad? No, ya, ya. Pablo, Pablo ¿cuál es la mejor alternativa a Analytics? <risa> ¿Cuál es la mejor <risa> alternativa a Analytics? Bueno, Adobe Analytics, Amplitude. Para mí, Amplitude es una eh, alternativa tremenda, pero ni es software libre, ni es eh, respetuoso con las cookies especialmente. La mejor alternativa, mmm, que sea mmm, absolutamente eh, cuidadosa con la RGPD, con la privacidad, que no es... hay dos fundamentalmente. Fadon, que funciona específicamente para WordPress, y Plausible Analytics. Pero el problema es que para el e-commerce se nos quedan siempre cortas. Entonces, yo para trabajar un e-commerce siempre exigiría mínimo Google Analytics, Adobe Analytics, que es que bastante caro, y Amplitude, que desde hace algún tiempo Amplitude tiene una versión gratuita con algunas limitaciones en cuanto a la visualización de datos, pero que es más que suficiente para la mayoría de e-commerce. Y luego, si no, hay una opción que es utilizar Google Analytics con el Consent Mode de Google Tag Manager, que lo que hace es que te permite recoger ciertos datos sin la aceptación de las cookies. Pero, de nuevo, no está recogiendo datos de e-commerce mejorado en, en, en el sitio, es decir, la información de conversiones y todo eso, y con la recurrencia tampoco es especialmente preciso. Pero es una opción para tener cierta información y ser súper respetuoso con los datos, incluso aunque el usuario no acepte las cookies, para no perder información. Yo tenía una pregunta. rápida Muy bien, adelante. Eh, hablas de conversión. Conversión lo aglutinas todo en la, en la venta final. ¿En único e -commerce? Sí, por sí. eso. Te pregunto. Objetivos previos que te construyan, por ejemplo, eh, calcular, eh, tener métricas de scroll, de tiempo de sesión, etcétera, ¿crees que sería bueno hacer como un, un mapa de esos mini objetivos para después llegar finalmente a la conversión e ir tocando sí. esos mini objetivos? Sí. Vale. sí. Es sí. Que, ¿Crees que es productivo hacer eso o crees que incide directamente en, en la conversión? Absolutamente. Cuando estamos trabajando en, el, en la consecución del objetivo, de un objetivo, lo ideal es dividir ese objetivo en mini objetivos, en micro objetivos. Y cada uno de esos va a ser un pequeño paso. Cuanto más granular sea yo en el análisis, mayor, eh, mayores opciones de mejora o mayor cantidad de opciones de mejora voy a ser capaz de identificar. Centrarse exclusivamente en la conversión como, como compra, en el fondo no deja de ser algo que, que es eh, un objetivo súper amplio con muchos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Por eso decía, cuando comentaba lo del embudo de conversión, cómo a veces incluso dividimos el checkout en diferentes pasos pequeñitos para saber dónde se está produciendo la fricción. En una charla o en un taller un poco más largo hubiéramos podido profundizar en este aspecto. Pero es muy importante, por ejemplo, en e-commerce, hay una cosa que es muy importante que es, bien, el usuario ha entrado a ver la página de producto, ¿ha bajado, ha hecho scroll hasta la descripción larga? ha hecho clic en las fotos que tenemos en la galería, ha hecho play en este vídeo en el que explico cómo funciona mi producto, y entonces ha añadido al carrito, es más, después de añadir al carrito, ha retirado del carrito otro producto, eso también lo podemos medir con el con e-commerce el e avanzado eh, de Google Analytics, todo eso es lo que me va a permitir analizar cada pasito hasta lograr la conversión. Si tengo una conversión pobre, todos esos micropasos son los que nos han llevado a ese punto. Ahí es donde vamos a encontrar las diferencias. Muy buena pregunta. ¿Por ahí? Ah, por aquí, perdón. Dale, dale, Ponce, que tienes el micro en la mano. Mandas tú. Pues nada, muchas gracias por la charla. Eh, una muy buena charla. Ver, Yo ropares. tenía una pregunta acerca de Snowplow. ¿Alguna vez has utilizado esta herramienta? ¿Qué herramienta has dicho? Snowplow. Snowplow. Snowplow. No lo sé. Snowplow, no me suena. ¿Cómo se escribe en español? S-N-O-W-P-L-O. Eh, Ni idea. Y es que... Absolutamente sí, ni idea. Y es que últimamente he vuelto a, ir a hablar de ella, aquí, más aquí en España, cosa ¿Sí? que me ha agradado bastante, porque creo que, bueno, bueno vi la demo hace ya muchos años me pareció interesante. Entonces me preguntaba si alguien más estaba utilizando... Ni idea. Con, con las herramientas de analítica pasa un poco como, como con los CMS, que es muy difícil que te encuentres a alguien especializado en Joomla, en PrestaShop, en Magento, en Wordpress y en Drupal. Porque, claro, son tan profundos que es, es muy difícil. Entonces, probablemente puede ser una herramienta súper, súper importante y yo no tengo absolutamente ni idea sobre ella. Es muy probable. Además, como soy un poco paquete, probablemente podría pasar perfectamente. Sí, lo siento. Eh, ya ha llegado la hora. Tenemos una ahí todavía, venga. Ah. Vale, que has estado la vez sin última? No hay, no hay mediciones, ¿vale? Pero es, bueno, he matizado, ¿eh? Sí sí, sí, sí, Pero la del NPS, o sea, esa que cuesta, sí o sí. sí, o sea, tienes que ir a, al cliente y decirle, oye, ¿qué te, ¿qué te ha parecido esto? Para esa no necesito cookies, para la del NPS. Pero que, que esa es directa, o sea, es ir al cliente y preguntarle directamente. No necesariamente, ¿eh? puedes hacerlo en la, en la web. Cuando tienes una visita, tú puedes hacer que el NPS, el NPS no deja de ser un formulario, es un formulario que aparece con la lista. Entonces, tú lo que puedes hacer es decirle, eh, activar un, el NPS en determinada situación. Por ejemplo, el usuario retira un producto del carrito, disparame la encuesta del NPS y se le pinta en una ventana modal el formulario. Ya está. O, por ejemplo, el usuario va a abandonar la página, ¿cómo lo sé? Porque el puntero del ratón sale fuera de la zona navegable. Disparar el NPS. Esto lo vemos muchas veces con los formularios de suscripción a Newsletter, ¿no? El usuario va a abandonar la página y pum, le salta la ventana modal para que se suscriba al, al newsletter. Pues lo mismo con el NPS. O simplemente cuando el usuario termina de comprar. En el mismo, esto es muy interesante, en el mismo email de confirmación de la compra le añado un NPS. ¿Qué es lo que te ha parecido la compra? Pum, lo meto ahí en el propio formulario. O sea, en el propio, en el propio correo de notificación de, de, de Bookalls. Pues ya sí, ya es la hora. Oye, no, no, me falta una, una está más. Está Todavía. Es que Vamos a ver. Tengo Va, mucha, ¿eh? mucha curiosidad, Pablo, por ah. saber la información que aporta la propia estadística de WooCommerce, porque a veces siempre nos centramos en Analytics, pero WooCommerce aporta muchísima información. La pregunta es, ¿la cruzas con Analytics a las métricas que da WooCommerce o es una u otra? ¿Cómo...? cómo se gestiona. Muy buena pregunta, Marina. Mola, mola, porque además se me ha dado el caso recientemente en el que un negocio me no, oye, que tengo una información en Google Analytics, pero no coincide con la de mi CRM, mi, mi herramienta de gestión de clientes, ¿no? Y la estadística de WooCommerce no deja de ser un CRM, por decirlo de alguna manera, porque tengo ventas, usuarios que han comprado y tal. Eh, pues no suele, tener, no suele tener una coincidencia demasiado precisa, la verdad es que eso no suele coincidir. Para mí, la que manda es la que dice WooCommerce. Eso es lo que va a misa. Eso, eso es efectivo. Si no está ahí, no has vendido. Puedes tener problemas, que haya algún problema en el sistema Pero lo que manda es lo que está ahí Y lo de Analytics es lo que me ayuda a entender Cómo se ha dado lo que está ahí ¿Vale? Entonces, en pues caso de discrepancia... Son complementarias. Claro, Son claro, complementarias. Totalmente. Es, de hecho, nos sirve una, un poco como control de decir, oye, tengo 70 conversiones, 70 ventas en WooCommerce, y me está diciendo Google que tengo 65, ¿dónde están esas 5 que he perdido? Bueno, pues puede ser que no han aceptado las cookies, puede ser que no ha llegado a cargarse la página, puede ser diferentes cosas. Tengo un problema de medición que tengo que arreglar. Pero lo que vale es lo que está en WooCommerce, que es lo que me da la pista para solucionar lo que tengo en analítica. la larga. O tener conciencia de ese margen de error y asumirlo, que también puede ser, ¿eh? que muchas veces esa estadística de WooCommerce, la gente se centra en analítica y WooCommerce tiene un, aporta un montón de información que yo lo he descubierto hace poco y claro. no cuadraba. Acordaros de la métrica más importante, la rentabilidad. Esa me la está dando WooCommerce y mi lista de gastos. Y no hay analytics, no pinta nada. Gracias. A ti. Ahora ya sí que sí, ya no hay más preguntas. Y ya es hora de la siesta. Así que. Estas gafas si para era... dormir están estupendas, eh. Quien quiera la siesta, pues se vaya a echar una siesta. Y quien todavía se haya quedado con hambre, pues hay más para comer. Así que todos allí a la sala para comer o a la siesta. Gracias.